En este episodio te cuento en qué consiste exactamente eso de la estrategia de contenidos y por qué deberías darte toda la prisa que puedas en tener una, porque te va a hacer falta. Y es que ya sabes, como decía Aníbal Smith, me encanta que los planes salgan bien. ¡Empezamos! Esto es Contenidos creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y aquí estoy una semana más dispuesta a inspirarte hablando de creatividad y estrategia de contenidos. Wow. Esta semana hablamos de qué es y qué no es una estrategia de contenidos, que sé que así formulada es algo que te puede resultar un poco abstracto. También hablaremos de para qué necesitas tener una estrategia de contenidos. Y voy a ir directa al grano, pero no sin antes pedirte que me hagas el favor de dar like a este episodio y si no quieres perderte otros contenidos tan interesantes como este, suscríbete ahora mismo. Oh yeah. Venga, vamos al lío, vamos a ver qué es eso de una estrategia de contenidos. Lo primero, la palabra estrategia, que nos suena así como muy abstracta y no sabemos exactamente qué es. Una estrategia no es más que un plan una serie de acciones enfocadas a conseguir un fin, un objetivo determinado, teniendo en cuenta el escenario de partida, las circunstancias actuales en las que nos encontramos. Es un término de procedencia militar, pero que ahora mismo se aplica a un montón de situaciones en la vida cotidiana. Por su parte, el contenido es cada pieza de información que podemos encontrar y consumir en Internet ya sea en formato escrito, formato oral, gráfico o audiovisual. Entonces, si juntamos estos dos conceptos, resulta que una estrategia de contenidos es una serie de acciones relacionadas con la planificación, creación y distribución de contenidos en Internet, enfocadas a conseguir un objetivo, o un fin determinado, teniendo en cuenta las circunstancias que nos rodean ahora mismo, el escenario que tenemos actualmente. Esto significa que en vez de estar simplemente publicando un contenido tras otro sin ningún criterio aparente más que el hecho de relacionarse con el tema al que tú te dedicas, pues estos contenidos que publicas una vez tienes tu propia estrategia de contenidos, están siempre enfocados al objetivo que tú estás buscando conseguir en este momento. Y claro, todo esto suena muy bonito, pero a la hora de aplicarlo cometemos muchos errores. Y es que creo que también hay que dejar claro que no es una estrategia de contenidos. Por ejemplo, una estrategia de contenidos no es una determinada frecuencia o un horario de publicación. Uh -uh. Porque sí he visto recomendaciones por ahí de estrategia para crecer. Durante 30 días seguidos tienes que publicar contenido todos los días. Pues no, lo siento, la frecuencia de publicación no es estrategia. Obviamente, puedes incorporar un cierto calendario a tu estrategia de contenidos, pero realmente la estrategia es tomar decisiones de planificación, es decidir el porqué de una pieza de contenido concreta, es crearla de manera que se interrelacione con otras piezas y que no sea simplemente un contenido aislado, sino que forme parte de un entramado, y es conseguir que los mínimos procesos te den los máximos resultados. Pero no, publicar con una determinada frecuencia no es en sí misma una estrategia. Tampoco es una estrategia emular, las estrategias de otras personas. Mm -mm. Porque una buena estrategia tiene en cuenta las circunstancias, tiene en cuenta el entorno, tiene en cuenta el escenario que tienes en este momento. Y ni tus circunstancias son las mismas de la otra persona, ni tus fortalezas son las mismas que tiene la otra persona, ni tus debilidades coinciden con las de la otra persona. Tienes que tomar en consideración todas las circunstancias que tú tienes actualmente y a partir de ahí diseñar una estrategia personalizada. ¿Por qué no? Copiar lo que hace otra persona y lo que le funciona a otra persona no solo no te garantiza resultados porque la otra persona no eres tú, sino que además no es estrategia, es plagio. Tampoco es estrategia el hecho de seguir una moda o una tendencia. Uh -uh. Que seguir modas o tendencias puede ser algo que te interese por determinadas circunstancias, pero el hecho en sí de decidir hacer el formato de moda porque está de moda o de compartir un determinado meme porque ahora mismo va a resultar muy efectista o de unirte a un reto supuestamente viral no es estrategia. Bueno, Mer, estás venga a darle vueltas a qué es una estrategia y qué no es una estrategia, pero yo ahora mismo no tengo claro que una estrategia realmente sea algo que a mí me interese tener. ¿Para qué necesito yo una estrategia? Pues bien, en primer lugar necesitas una estrategia para retomar el control, para no sentir que estás simplemente publicando una pieza de contenido y cruzando los dedos a ver qué pasa. Con una estrategia, de repente ya sabes qué es lo que pretendes conseguir con una determinada pieza de contenido e incluso puedes predecir cuáles son los resultados esperados. Y en el caso de que esos resultados esperados, por lo que sea, no sucedan, sabes dónde buscar y sabes cómo ir rectificando esa misma estrategia. Con una estrategia de contenidos, de repente, dejas de vivir al día y empiezas a enfocarte en alcanzar hitos con tu negocio. Y esta es otra ventaja de las estrategias de contenido, que de repente te das cuenta de que el objetivo no es el contenido en sí mismo. No termina todo con la publicación de un contenido, sino que el contenido es un medio para conseguir un determinado objetivo que tú tengas con tu negocio, con tu proyecto. Por lo tanto, también necesitas una estrategia para conseguir tus objetivos a corto, a medio y a largo plazo, porque cuando no estás publicando con estrategia, como mucho te concentras en los objetivos a corto plazo, pero los objetivos a medio y largo plazo están ahí como desdibujados y no sabes muy bien cómo vas a llegar a ellos. That's bad. Con una estrategia tienes todo calculado y sabes a dónde te quieres dirigir y pones los medios que vayas necesitando para dirigirte en esa dirección. También una estrategia te permite medir los resultados y los avances que vas realizando, porque obviamente si te estás marcando unos objetivos, tienes que tener una forma de medir esos objetivos. Y la estrategia incluye también ese espacio para analizar qué es lo que ha sucedido una vez hemos ejecutado ese plan. Por último, te diría que también el hecho de tener una estrategia te ayuda a decidir cómo vas a desarrollar tu marca personal, qué vas a comunicar, en qué te vas a enfocar, dónde va a estar tu punto de diferenciación, en qué te quieres posicionar. Todo esto puedes trabajarlo con una buena estrategia. Y ahora me dirás, vale, Mer, me has convencido. ¿Qué es lo que tengo que hacer para montar una buena estrategia de contenidos. Pues mira, yo te diría que para montar cualquier estrategia necesitas aproximadamente siete pasos. El primer paso sería analizar bien la situación externa e interna. Te decía que una buena estrategia considera cuál es el escenario que tenemos en este momento tanto lo que nos afecta a nosotras mismas, que puede influir en nuestra capacidad de crear un contenido determinado, como las circunstancias de nuestro negocio o proyecto en este momento y las circunstancias generales del mercado. Este análisis es fundamental para planear una buena estrategia, porque obviamente las acciones no pueden ser las mismas si las circunstancias cambian al menos si queremos que estas acciones nos proporcionen un resultado eficaz. Hmm. Pues bien, ya sabrás que yo todas las semanas mando este podcast a mis suscriptoras con un contenido extra solo para ellas. Y esta semana, si eres suscriptora, habrás recibido una plantilla en PDF precisamente para ayudarte a esto, a analizar tu situación con perspectiva, para empezar a tomar decisiones estratégicas. Si te interesa y no estás suscrita, te dejo un link para suscribirte y descargar esta plantilla, en la descripción de este episodio. Paso 2. Marcarte un objetivo concreto. ¿Qué es lo que quieres conseguir en el próximo periodo? Recuerda que un buen objetivo tiene que ser concreto, es decir, nada de objetivos abstractos que luego no vas a saber evaluar si se han cumplido o no y exactamente en qué consisten. También un buen objetivo tiene que ser medible, es decir, tienes que establecer cómo vas a evaluar si ese objetivo se ha conseguido o no se ha conseguido. También tiene que ser un objetivo que esté a tu alcance, es decir, tiene que suponerte un reto, pero tampoco tiene que ser algo que sabes a ciencia cierta que te va a resultar imposible conseguir. Por supuesto, un buen objetivo también tiene que ser relevante, es decir, adecuado teniendo en cuenta tus objetivos ya más a medio o a largo plazo y tienen que tener un marco temporal. Precisamente aquí estamos decidiendo un objetivo pues para un periodo corto, el periodo que vas a planificar de contenido. Pues yo te sugeriría entre un mes y mes y medio para empezar. Vale, pues una vez hemos fijado cuál va a ser nuestro objetivo en ese periodo, vamos a por el paso 3. Llega el momento de elegir qué tácticas concretas vas a desarrollar para intentar acercarte uno o varios pasos hacia ese objetivo. En este caso, pues nos toca pensar qué tipo de contenidos podemos publicar, en qué medios, con qué formatos, para poder conseguir acercarnos a ese objetivo determinado que nos habíamos planteado. Cuarto paso, vamos a programar fechas de ejecución. Hasta este momento habíamos decidido qué tácticas íbamos a desarrollar, qué tipo de contenidos vamos a publicar, pero no lo hemos puesto en el calendario. Así que llega el momento de decidir en qué fecha vamos a publicar cada uno de estos contenidos. Paso 5, llega el momento de desarrollar un plan de acción que nos va a permitir ejecutar esta creación y distribución de contenidos con la máxima eficacia, pero consumiendo los mínimos recursos posibles. Y te recuerdo que tu tiempo es un recurso, de hecho, uno de los recursos más valiosos que tienes. Entonces, ¿cómo puedes ejecutar todas estas tácticas que te propusiste en los pasos anteriores sin que esto te lleve ni mucho tiempo, ni mucho dinero, ni mucho esfuerzo? Vamos a intentar optimizar los procesos en este plan de acción. Sexto paso para montar una buena estrategia de contenidos. Llega el momento de medir resultados. ¿Eh? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, así que tenemos que ver, tenemos que averiguar qué ha funcionado bien y qué no ha funcionado tan bien en todas estas tácticas que habíamos planeado. A lo mejor las tácticas no eran las más adecuadas o a lo mejor no las hemos ejecutado de la manera más óptima, tenemos que tomar una cierta perspectiva para averiguar qué es lo que ha ido bien y qué es lo que no ha ido tan bien. Séptimo y último paso para una buena estrategia de contenidos. Llega el momento de que apliques todo lo que has aprendido en el paso anterior cuando vuelvas a comenzar el proceso. Es decir, vamos a mejorar todo lo que habías hecho antes para esta vez ejecutar con mucha mayor eficacia. Y es que una buena estrategia no significa una estrategia perfecta desde el primer momento. Una buena estrategia, en este caso una estrategia de contenidos, es siempre un aprendizaje continuo. La experiencia es algo esencial para desarrollar buenas estrategias y para ser cada vez más creativa con las tácticas que elijas. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya resultado útil.